Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos al World Thunder, escenario, dominación, Berlín, una sola zona por conquistar, tanques americanos, PR 6.3, una sola zonita, como he comentado, la zona A, y salimos con nuestro gatito negro, a toda pastilla, a por la zona, venga, sin complicarnos, venga, 333, 120 metros, y venga, corre, corre, venga, gatito, corre, Venga, a toda pastilla, venga, empezarán a caer los proyectiles, la artillería en breve, bueno, soy el primero aquí en dar la cara, y vamos, a ver, 150 metros, ah, ya se ve por ahí movimiento, uno, dos, se han visto, visto dos carros, mis compañeros siguen zurrando, venga, pegadito a la pared, vamos disparos, vamos a aprovechar aquí, vamos a traernos por aquí Ay, por, ahí, por ahí viene gente, vamos a ver a ver, a ver, a ver, a ver, uno, dos venga, a ver si le podemos zurrar a uno de estos, vamos a ver vamos, estabiliza, panther, tiger a ah, panther tenía que haber metido directamente al muro al muro y haber empezado a tomar la zona, quizás le hubiera parado un, unos, un poquito los pies venga, con que salimos, con el... venga M41 bueno, por lo menos los he acojonado un poco Venga, arranca mi 41 Venga, artillería Tanque medio, seguramente el Panther Y el tanque pesado es ese Tiger que le acompañaba Venga, vamos, seguimos insistiendo Berlín siempre nos ha dado muy buenas partidas Así que venga, vamos a por la zona A. Y esta vez vamos a ser un pelín más cautos Que vamos a ver qué hay por ahí Venga, venga, venga Disparos, disparos, nadie pisa. Ah, mis compañeros ahí, varios compañeros tanques pesados. Venga, más artillería. A ver. Ahí ha caído uno. Venga, ahí hay un IS. ¿Eh? ¿Qué es eso? Disparo. A ver, a ver. Me parece que sí. O ha sido mi compañero. Este 34. No, no, no, no, eh, ¿qué es esto? ¿Qué pasa ahora? Vaya, colega este, macho Soy el único que se ha dado cuenta que hay un pollo ahí Venga, eh, joder Macho, déjame marcar, ahí, justo, esa es marca Ahí está, venga, ese cae, ese compañero que está al lado, cae Venga, ahí tenemos un pollo, venga, el T-34 dispara Dispara, pero hacia el, hacia la derecha, pero de frente tiene otro, o sea, ahí a ver, a ver, marca, marca. Ahí, ahí se soma, ahí se suma. 600... No. Un pelín menos. Venga, acabo de ver. Venga. Este tío me está dando una lata. Ahí, crítico. Estupendo. Panther. Puede ser el amigo de antes o otro Panther. Venga, T34. Machácale. Venga, impacto. Ahí, venga. Vamos. Muy bien, muy bien. Ayuda para matar al enemigo. Perfecto. Ok, ha sido. Venga, sí, sí, ahora ha sido, ha sido el Panther Pero hay otro más por ahí Hay otro vehículo más, st 34 Sigue ahí en el fregado Venga, hay más marcas Venga, carro ligero Ahí está marcando carro ligero Venga, nos disparan desde ahí Otra marca, desde ahí, cerca de A Cazacarros Venga, ese y ese dispara Y aquí, venga, vamos a quitarnos de aquí bah venga, corre, corre vamos a por oh, oh, oh, oh. venga, rapidito ahí, ahí hay una marca era un cazacarros no, tío, mi compañero 734 está aguantando el tipo justo en la esquina ahí detrás de la ópera, estupendo vamos a ver qué hay por ahí, por ahí eh, ahí está, Jack Panther a ver, a ver, a ver venga, ah, avioncitos no me jodáis pero igual Venga, vamos a marcar, marca, marca. Ahí, venga, ahí está el cadáver. Venga. Venga, tiene el cañón roto. Estupendo, está reparando. Venga, hay otra marca ahí a lo lejos. Venga, vamos a intentar zurrarle por el lateral. Venga, sube un poco más. Ese cañón fete. A ver, por ahí, por el lateral. Venga, venga, crítico, estupendo. Muy bien, venga, vamos a por más. Ah, estupendo. Muerto, muerto, muerto, muerto. muerto uh, se disparó. No lo no sé si ha venido. Justo desde... Ah, no lo sé, habrá sido un compañero. Venga, ahí en la zona. Ahí... Vamos a ver, vamos a intentar tomar la zona A. Desde ellos estamos... Esa parte está muy lejos, ¿no? Venga, vamos a ver pisando A, ah, pisando A, ah, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Que hay nadie? ¿Que hay alguien? ¿Ah, ¿Qué es esto? ¡Ah, Tiger, venga! Impacto, venga, ya decía, yo estaba pisando venga, vamos, vamos, vamos, vamos, ahora sí estoy tomando A, pero. ¡Ay, venga, crítico! Venga, échame un cable, tío. Vamos pues a intentar darle por el lado. Venga, no puedo pasar, me acaba de pillar, venga, vamos, impacto, venga, venga, venga, venga, venga caca de hueca. Venga, cojo el nudo. Venga, ¿qué haces? ¿Qué quieres? Que me suba encima. Venga, a ver qué haces, tío. Ah, no puedes hacer nada. Venga, venga, venga, vamos, vamos. Hacia atrás, somos más rápidos que en este pastor P. Venga, vamos, vamos. Tomando A, tomando A, pero venga, venga. Me lo tengo que hacer. Venga, otro impacto. Venga, vamos. Venga. ay, estupendo. Oh, qué bien. Muchísimas gracias. Venga, ha sido ese colega, ¿no? o Otro, no lo sé. Venga, tomando A ahora. Si es que estamos tomando A, venga, 734. No ha sido. Venga, avión, avión, avión, avión. Zona capturada, vámonos. Por ahí ha pasado Un estuca Venga, vamos a ver A cubrirnos aquí detrás del colega este Vamos a echar un vistazo Binoculares Venga, a ver, a ver Nadie nadie por aquí, nadie por aquí Estupendo, vamos a, ver, a aprovechar y servirnos de estos cada. Macho, ¿Qué haces, tío? Que joder Este pobre pensaba que me estaba estorbando No lo sé Pensaba que me estaba estorbando Pero qué va, que va, que va Lo que ha hecho ha sido quitarme la... Joder, me ha, hecho, me ha dejado vendido Y yo sin darme cuenta Madre mía Por suerte no ha aparecido nadie Venga, nos quitamos de aquí Bombazo Venga, te agradezco la intención Pero lo que has hecho ha sido... En fin, me has dejado ahí con las vergüenzas al aire Venga, por ahí hay marca, marca, marca Por ahí delante ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Destruido, destruido tanque enemigo Perfecto Venga, pues mis compañeros avanzan Venga, más marcas ahí en el respawn que hay por ahí, que hay por ahí, venga, muchas marcas Venga, vamos, venga, un IS A pero... eh, un Puma, vamos a por él Ahí, perfecto, destruido, venga Venga, muchos amiguetes ahí Muchos amiguetes, venga, artillería Venga, a ver si le cae alguno encima Y hacemos algo de... Bah, no me da cuenta, Lleva llevar el proyectil Número 3, el perforante Venga, el antitanque, el 2 Y la carga hueca, el primero, bueno, pues se le he disparado Menos mal que el Puma, que tiene poco blindaje Venga, muy bien, impresionante, ahí está Venga, esa marca, vamos a ver, no veo nada. 100, 100 metros, es muy corto, muy corto, muy corto. 203, 50, 350. Sí, venga, por ahí, venga, vamos a ver. Venga. Ah, destruido. Perfecto. Muy bien, muy bien. Aquí estás. Venga, impacto, impacto. en el techo alguno. Detrás de alguna pared, algún bloquecito, con una bala entre. Bueno, pero vamos a ver, mis compañeros, por la parte derecha del escenario. Ahí enfrente prácticamente están avanzando A ver qué a ver. Compañero dispara Vamos a ver, por ahí, por ahí eh, Movimiento, por ahí se ve algo He visto algo moverse por ahí, por ahí, por ahí Venga, por ahí, por ahí Vamos a ver, venga, venga, venga Ay, por ahí, por ahí, por ahí Venga, esos aviones, haciendo buen trabajo Venga, bien, bien, bien, bien, bien. Por ahí va el pollo Venga, por ahí, venga esa marquita Ahí, estupendo, estupendo Muy bien, muy bien Venga Ahí está, estupendo. Venga, esta partida. está. Venga, los hemos acorralado en el respawn. Prácticamente esto va a terminar en breve. Vamos a esperar que no nos maten, que no aparezca nadie. Bueno, sí, prácticamente la salida del respawn están todos acorralados. Vaya, malo será que se escape alguno. Malo será que se escape alguno. Venga, vamos, venga. Venga, hay antiaéreo que dispara a nuestros aviones. Pero venga, esto está terminado. Estupendo, pues nada Ay, qué bien, Berlín venga Cuidado, es verdad, cierto, cierto Por ahí detrás, justo en la ahí detrás de la ópera Detrás de la ópera Ahí pasando un poco más adelante las puertas de brandenburgo Por ahí, en... ahí han hecho una marca Ahí está, otra marca, justo en la esquina Venga, esto está terminado ya Ese tío, ese tío se puede pudrir en la esquina prácticamente ya no va a hacer nada esto está liquidado venga, dos pestañitas, queda para terminar esto, y lo que ha sido una pena ha sido no poder terminar la partida con el M18, no ha podido ser vamos a ver venga, termina ya, termina, termina termina venga, estupendo, ay, Berlín siempre me da buenas, buenas partiditas Berlín, con cualquier tanque desde un sitio, desde otro Ahí está, misión cumplida. Tercero en el equipo, dos objetivos terrestres destruidos, una zona capturada y otra casi. Casi no llegué ni a pisar. Ah, me hubiera ido directamente al muro. Me podía haber quedado ir al recuerdo, tomando la zona. Quizás hubiera acojonado a esos dos que venían por allí, pero cometido en prudencia, venga, tercero en el equipo 14.875, venga, y un trofeillo, venga, a ver si un día nos toca el billoncete, que me cae, nada, vamos a ver, vehículo, venga, 10.000, vale, también me vale, lo que han quiero son porquería, venga, conseguí la recompensa, el battle pass y perfecto, Pues nada, esto ha sido todo en Super berlín como siempre, pedazo de partida, este escenario siempre me trae muy buena suerte acordaros abajo caja de descripción enlace discord escuadrón ibis enlace también de facebook instagram y el canal de nuestro amigo Draconianus en twitch esto ha sido todo en el link espero que os haya gustado la partida Acordaros de un buen like es la mejor manera de apoyar el canal y nos vemos en un próximo chao